Hace unos días tratamos el punto de Jermin Mercedes que anunció su retiro de manera prematura, que se desesperó y lo criticamos. Óyeme, Yermín, así no, espérate, porque pones de relajo a una prensa, a un país, a tus fanáticos y todo. Pero tras ese comentario y después el otro que decía que volvía, ya Yermín tiene dos honrones en la liga menor. Después que se retiró y volvió, ha conectado dos honrones, Yermín está bateado 326. Yendín está bateando bien en los juegos de AAA y en cualquier momento lo suben porque llamó mucho la atención. ¿Qué sucede? Aparece Ossi Guillén, el venezolano, que es o fue dirigente de Chicago. Fue el campeón con Chicago. Él ganó con Chicago. Pero de 2005. 2005. Fue el campeón de ese equipo al frente con, como dirigente. Pero él está marcado con una carrera, la boca muy suave, le gusta mucho hablar fuerte. Eso hablo de Osi Guillén. Me gustaría colocar, señor director, un trabajo que Abdiel nos ha preparado. Eh, Abdiel envió temprano este asunto para que Carlos nos hiciera el favor, señores, de las, las opiniones escritas, porque él lo dijo en inglés y se tradujo. Miren esta vaina. Miren, miren, miren lo que dice ahí. Qué difícil, fiel a tu estilo polémico, fiel a su estilo polémico, mira lo que dice Ossi, le dice, ¿y quién eres tú? Refiriéndose a Yermín Mercedes, tú no eres nadie, tú no eres Otani, tú no eres José Abreu, tampoco tú eres Tim Anderson, tú eres un niño gordo, come hamburguesas, oye bien. Qué fuerte. ¿eh? Solamente <ríe> tuviste suerte que algunas lesiones te permitieron subir a grandes ligas y tuviste un buen comienzo. Nunca escuché a Frank Thomas hablar así. Tú eres ningún prospecto. Yo mismo te defendí durante dos meses, pero cuando te entrevisté sentí pena por ti. Tengo muy buenos amigos de República Dominicana y nadie habla bien de ti. Y, y después invita o prácticamente en al gerente eh, diciendo que si Kenny Williams es el gerente, eh, tiene pantalones, que no lo use más, que no lo vuelva a poner en un uniforme más. Óyeme, entra aquí. Señor director, eso que está ahí, eso, posiblemente, posiblemente nada de lo que dice es mentira. Posiblemente él no sea Otani, que no lo es, ni Frank Toma, ni dijo eso, ni aquello. Y, todo, y, y sí, Germín es controversial y Germín todo, todo lo que usted quiera, todo eso lo hemos dicho. El muchacho tiene problemas eh, de conducta, le gusta hablar de más, en este caso escribió de más. Eh, tiene todos esos problemas, defectos grandes, que ya le hemos hablado, pero la forma no es esa, Osi. No es la manera de llamar la atención a un joven de 28 años que está contrariado, porque estamos diciendo claramente que él tiene problemas. Entonces, ¿cómo tú le entras de esa forma a ese muchacho? En vez de ayudarlo, en vez de llamar la atención de otra forma, si tú quieres que él sienta un poco de presión con todo lo que está haciendo y una persona como tú, que realmente debemos respetarte porque eres mayor y fuiste dirigente de Grandes Ligas y ganaste un campeonato, pero vas perdiendo mucho camino en ese sentido porque es que tú hablas demasiado feo. Todo lo que le dice a Yermín, de la forma que se lo dice, no era la manera correcta, aunque todo lo que diga tenga un porcentaje muy alto de, de, de ser cierto. No estoy diciendo en ningún momento que hay que defender a Yermín, yo mismo fui el que hice un comentario de 8 o 9 minutos explicando las razones por las cuales él no debió decir esa vaina. Pero decirle gordo, come hamburguesa. Todas esas no. cosas son ofensivas, ya se sale de lo normal. Y lo peor es que él está invitando al gerente de Chicago a que lo bloquee, a que no le permita volver a Grandes Ligas. Pero ¿y por qué? Si su actuación en AAA es buena. Si su actuación en Grandes Ligas, a pesar de lo mal que estuvo en el último mes, fue buena. Batió para 2.71, 36 remolcadas. Él está bien. Él se desconectó por alguna razón y debería volver a recibir una oportunidad. Tú no puedes decirle a nadie que no le den chance a ese muchacho. Yo pienso, Ricky, que para no extenderme mucho... Ossi Guillén no ha dejado su forma, porque si aquí tenemos un tipo complicado, no es Jermín nada más, es este, es Ossi. Ossi siempre que aparece, o en la mayoría de los casos, es con problemas. Y te voy a decir otra cosa, ¿dónde debería Ossi? Ya en ese tipo de asuntos, a mí me gusta meterme mucho, porque es familiar, no es profesional, y a mí me gusta hablar del, del exponente deportivo, de su profesión, no de sus eh, asuntos personales. Pero... En Colombia, en Colombia, el hijo de Osi dirige a los Vaqueros de Montería, que de hecho fue campeón y fueron a hacer de caribe en Puerto Rico. El año pasado se quedaron fuera. Él dirige ese equipo. Acaba de ser anunciado que no podrá dirigir la temporada próxima porque está suspendido por un año entero el hijo de Osi. Pues allá tienen reglas de que con cuatro veces que te expulsan en una temporada, tú quedas fuera de la próxima temporada. O sea, son reglas. Es muy difícil, es muy fuerte, pero son las reglas que se firman y se aprueban antes de comenzar un evento. Ahí lo empezaron cuatro veces y ahora ha salido a relucir que no podrá dirigir en el 2000. Yo no te voy a decir que o si tiene que ver con eso, pero yo creo que la forma que él vio a su papá dirigir, que él ve a su papá en su casa, que él escucha a su papá hablando, yo creo que eso se queda con algo, no uno como hijo y termina ese reflejo saliendo a la luz. Y ahí está el muchacho Siendo suspendido ¿Tú sabes lo que es Suspenderte cuatro veces Es un récord Que a un manager Lo voten cuatro veces De un juego de pelota En una temporada Que se jugaron 30, 25 juegos Eso es demasiado Lo votaban cada cinco días Entonces, polémico, polémico. Eso es demasiado Entonces termino diciendo Creo que le Fuiste muy fuerte Todos los que hablan De esa forma de Germín Tienen que tratar De ubicar la manera La forma de hablarle De referirse a él No se puede Él es un ser humano Con problemas y lejos de maltratarlo más de lo que ya el fanático, incluso dominicano, lo maltrata verbalmente, psicológicamente, aunque se lo busque, sí o no, yo creo que deberíamos ayudarlo. Tratar de hacer un aporte desde la, desde la forma que nosotros podamos. Es verdad que estamos hartos de Jeremy Mercedes de toda su vaina, pero no tenemos derecho de, de decirle a nadie que no le dé trabajo. Eso es algo... Eso es eso es, banda, eso es casi vandálico ya. eso Y menospreciando Junior también el talento, porque él mencionaba que Germín tuvo suerte en llegar a las grandes ligas. O sea, está prácticamente diciéndole que el tipo no tiene talento. Que bueno, por eso es simplemente esperó, una coincidencia. Él esperó 10 años para, para jugar a grandes ligas. Todo eso se lo compro. Bueno, no pudo llegar de una vez. Tuvo que esperar 10 años y que se lesionara varias veces que comenzara lesionado el hoy, que un puesto más. O sea, mucha gente, pero todo eso se lo compro. Lo que no le compro es cuando invita al gerente a que si tiene pantalones no lo ponga más a jugar. Esa vaina no se puede. Y le dijo, gordo, come hamburguesa. No piensa. Lo no está piensa. ofendiendo. Ya se está... Pero si Jeremy Mercedes se encuentra con ese señor se, por ahí, se. se atreve a darle un golpe y entonces ya eso puede salirse de control. ¿Tú no lo crees? No, eso? ya se está yendo a lo personal. Bueno, está lo ahí personal. estamos.